WFTU World Congress for Working Women The International Class-Oriented Trade Union Movement In the Front Line of Struggles for the Working Women's Rights Cuando sale el sol y por mi ventana Pienso siempre en el mañana Trabajadoras de todo el mundo se reunieron en Panamá, bajo el auspicio de la histórica CNTP. Por la igualdad de las mujeres en el trabajo, la sociedad, el hogar por el respecto al papel social de la mujer trabajadora. ¿Dispuestos a, luchar? ¡Dispuestos a luchar! Si el día se pone gris, lluvia cae por mi ventana, anunciaré con ganas, porque la lucha es hoy. Porque la lucha es hoy, con la federación. La Federación, sindical mundial, sindical mundial, por un mundo mejor, por un mundo mejor, dispuestos a luchar, dispuestos a luchar, por la Federación, la Federación, sindical mundial, sindical mundial, un mejor, por un mundo mejor, un mejor, dispuestos a luchar, dispuestos a luchar, dispuestos a luchar. Setenta y cinco mujeres hicieron uso de la palabra. They voted openly and democratically. They took important decisions. La Vaz, <música> Forward, under the banners of the WFTU, under the banners of the class oriented struggle.